Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. El día de hoy damos inicio a nuestro segundo repaso. Introducción. Estamos listos ahora para otro repaso. Comenzaremos donde el anterior terminó y abarcaremos dos ideas por día. La primera parte del día se dedicará a una de estas ideas y la segunda parte a la otra. Llevaremos a cabo una sola sesión de ejercicios larga y varias sesiones cortas en las que practicaremos con cada una de las ideas. Las sesiones más largas deben hacerse siguiendo estas sugerencias. Asigna aproximadamente 15 minutos a cada una de ellas y comienza pensando en la idea correspondiente a ese día así como en los comentarios que las acompañan. Dedica tres o cuatro minutos a leerlos lentamente, varias veces si así lo deseas, y luego cierra los ojos y escucha. Repite la primera fase del ejercicio si notas que tu mente divaga, pero trata de pasar la mayor parte del tiempo escuchando, sosegadamente aunque con mucha atención. Hay un mensaje esperándote. Confía en que lo vas a recibir. Recuerda que es para ti y que quieres recibirlo. No permitas que tu intención vacile en presencia de aquellos pensamientos que vengan a distraerte. Comprende que sea cual sea la forma que adopten, no tienen sentido ni poder. Reemplázalos con tu determinación de triunfar. No olvides que tu voluntad tiene poder sobre todas las fantasías y sobre todos los sueños confía en que tu voluntad te apoyará y te llevará más allá de ellos considera estas sesiones de práctica como consagraciones al camino a la verdad y a la vida no dejes que ninguna ilusión ningún pensamiento de muerte ni ninguna senda sombría te desvíe de tu propósito estás comprometido a la salvación resuélvete cada día a no dejar de cumplir tu función. Reafirma tu determinación asimismo en las sesiones de práctica más cortas, usando la idea en su forma original para las aplicaciones generales y variaciones más específicas cuando sea necesario. En los comentarios que siguen a las ideas se incluyen algunas variaciones específicas. Estas son, no obstante, meras sugerencias. Las palabras que utilices no es lo que realmente importa. Lección número 81 Nuestras ideas para el repaso de hoy son las siguientes. La primera. Yo soy la luz del mundo. ¿Cuán santo soy yo a quien se le ha encomendado la función de iluminar el mundo? Concédaseme poder permanecer en quietud ante mi santidad, que en su serena luz desaparezcan todos mis conflictos y que en su paz pueda recordar quién soy. Algunas variaciones específicas para aplicar esta idea cuando parezcan surgir dificultades podrían ser No he de nublar la luz del mundo en mí, que la luz del mundo resplandezca a través de esta apariencia. Esta sombra desaparecerá ante la luz. Y la segunda idea para el día de hoy, perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Solo aceptando mi función podré ver la luz en mí, y en esa luz mi función se perfilará claramente y sin ambigüedad alguna ante mis ojos. Esta aceptación no depende de que yo reconozca lo que mi función es, pues aún no comprendo lo que es el perdón. Sin embargo, confío en que en la luz lo veré tal como es. Algunas variaciones para las aplicaciones más concretas de esta idea podrían ser que esto me ayude a aprender el significado del perdón. No dejes que separe mi función de mi voluntad. No me valdré de esto para apoyar un propósito ajeno a mí. Y David nos dice, Así que hoy aceptamos la verdadera herencia del Hijo de Dios, aceptando que la filiación es nuestra salvación, Recordando que no se nos salva de nada, sino que se nos salva para la gloria. Que la gloria es nuestra herencia, que nuestro Creador nos dio para que la extendiéramos. La forma en que pensamos de Dios es la forma en que pensamos de nosotros mismos. La forma en que pensamos de nosotros mismos es la forma en que pensamos de Dios. Mi voluntad es una con la de Dios. No puedo conocerme a mí mismo aparte de la voluntad de Dios. Jesús nos recuerda en la sección del texto llamada La herencia del Hijo de Dios, lo siguiente. Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. No resistas este hecho, pues es en verdad el comienzo de la iluminación. No nos dejaremos engañar ni embaucar por ninguna forma de negación de esta idea básica. Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. No se me puede privar de nada salvo por mi propia elección. En esto, la culpa se deshace. No se ve en ninguna parte. No me juzgaré a mí mismo ni juzgaré a Dios sino que seré completamente libre, inocente, bendecido y perfecto, compartiendo el amor perfecto del Padre, compartiendo el amor perfecto del Hijo, recordando la bendición, la invocación de Cristo, que dice, que la paz sea contigo, tú que descansas en Dios y en quien, toda la filiación descansa. Yo soy la luz del mundo. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Amén.